Mi amor, quieres carne, quieres verdura, quieres perlandas, quieres. ¿Qué, qué, qué, qué, qué. Hey guys. Me cae mucho mejor el año nuevo chino, lo lunar, que el occidental. Solamente por el hecho de que está relacionado con algo en la naturaleza. Algo que se puede ver, se puede contar. Así que feliz año nuevo. Este es el episodio 235. Ya, yo ahora tengo un evento, un magno evento Voy a ir sin la quiten Quiten te portáis bien si ¿sí, gatos? No, pero no hay carrete con los gatos te puedo <risa> Ya, estamos allí en la basti Cueva porque hoy eh, día revelo que soy batman, eh, explota esta weá, explota todas mis cosas, el mayor cómo se muere Código no Nightfall Claro se... Y hoy día que todo explota todo muere y yo ya no existo, y me voy a da dar un par de Seguiremos basti, donde estés Nosamos. quiero luego, compadre, ¿qué es el rollo de ya esta un trotinito ¿No? ¿A si usted que no le gusta esta teleserie? Bueno, las peleas no han estado buenas La primera La primera la estuvo primera, la primera, brifida Bueno, perdió, perdió mi favorito pero... Está bien, está bien Está bien, está bien Estamos sí, Está bien Está hermosa como se ve aquí Claro Igual bien que la margar a la... La afiliación la, la, la de este... Día. Se gustó que el año nuevo chino Justo el año nuevo chino, Royal Ram, Un gran saguito Bueno, antes con ser jugo completo Te costaron varias cosas Que se le quise saber más o menos Sí, pues bueno. sí, sí, bueno. Mucha suerte que el gallo pero le sonría muchas gracias se, se mucha vienen sí, sí, cambios sí, pero no va y a lo loco sí, a lo loco sigue se a loco lo no ha muerto ¿no? Ojo. Se se de hecho se vienen cambios mucho más, más entretenidos ah, que cambio no hay feliz año nuevo chino se vienen que Dije que no me gustaba el Año Nuevo por lo arbitrario que era. Y sí, pues, ambos Años Nuevos son arbitrarios. Uno, el primero, es por una convención de... de... El segundo es por observación de un satélite. Pero sí, pues, ambos dos son súper arbitrarios. Hay que reconocer que el Año Nuevo Chino tiene más peso Lejos. Eh, como que está vi... Además que me gusta esto que esté vivo, que nunca sea la misma fecha sino que dependa del movimiento de la luna, eso no encuentro, o sea, no encuentro que está Pero al final del día, el año nuevo, son los años nuevos, son hitos. Y nosotros los humanos necesitamos hitos para eh, marcar nuestro progreso y para anclar nuestro lugar en el mundo a, frente a lo que, donde estuvimos antes o donde estaremos después. habrá la verdad es que estamos rodeados de hitos. La alarma son en la mañana, las 6 salimos de la pega, ya es hora de acostarse. Todo, Todos todos ellos son hitos. Despedir el, el Basti Cueva del departamento de Bastian también se vuelve un hito. Que no tiene, no tiene un ancla con nada que ver con el tiempo sino con los momentos. Rema con el problema con el hito Año Nuevo es como nos da la sensación que es un hito que no está en nuestro poder. No está en nuestras manos decir que es un hito. Pero la verdad es que nosotros, como un montón de otras cosas más, elegimos nuestros propios hitos. Por eso para mí, enero y febrero son el sábado y domingo del año. Eh, ni, mi año todavía no ha empezado. Eh, y estamos a, entrar, estamos a punto de entrar al domingo. Febrero es súper, súper raro. Empezando que es el más corto. Y los domingos siempre, siempre se hacen cortos. Este es el episodio 235. ¿Les gusta el año nuevo chino? ¿Qué signos son ustedes? Déjenme su respuesta y no se olviden que el próximo vlog es del miércoles, entonces es un preguntar al álbum. Así que junto con su respuesta, sí o sí, déjenme una pregunta. No tomes, <tose> Oh! Oh! Oh, oh. oh.